Sí, chicos, aquí estoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a continuar aquí con la parte de la clase. ¿eh? Voy a dar acá admitir. ¿Ya? Vamos a ver ahora el caso 3. ¿Ya? Vamos a ver el caso 3. Miren lo que dice aquí, ¿no? Dice: si se eleva, si se eleva, voy a poner acá mejor así. Ustedes lo ven, si se eleva, ¿correcto? Si se eleva, ambos miembros. Voy a poner acá, darle, emitir acá los... si se eleva, ambos miembros, miembros, ya con esto vas a saber todo con respecto a las ecuaciones, ya, ambos miembros de una ecuación, de una ecuación, se elevan ambos miembros de una ecuación eh, a un mismo exponente, a un mismo exponente, entonces. Entonces. Vamos a darle acá a a los alumnos. ya. Entonces. Se puede introducir soluciones extrañas también. Entonces. Se puede. Introducir. Introducir. Soluciones extrañas. ¿De qué forma? Justo ahorita lo vamos a ver. Miren. Porque usted va a encontrar diferentes ecuaciones, va a encontrar soluciones extrañas. Entonces, con estos casos, tú vas a poder resolverlos. Voy a poner aquí un ejemplo. Mira. Vamos a poner el siguiente ejemplo para que ustedes se den cuenta. Miren, voy a poner aquí un radical, raíz cuadrada de x al cuadrado más 7, ¿correcto? Y esto es igual a x menos 7. ¿Sí? ¿Se puede ahí ver exactamente que puede causar una solución extraña? A ver, ¿quién me lo dice entre ustedes? A ver. ¿Profe, ¿y algo veo extraño? Claro, porque tú esto lo tendrías que resolver, ¿no? Elevarlo al cuadrado y el otro lado también al cuadrado para que se vayan los radicales, ¿sí? El índice del radical. lo Elevas al cuadrado, se va a esto y te queda x cuadrado más 7, ¿sí? Y esto lo trabajas con el binomio de Newton. ¿Correcto? ¿no? Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, 7 al cuadrado, 49, menos el doble producto de x por 7, que sería 14x, ¿no chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces mira, ¿ven algo raro entre la ecuación? Profe, pero aquí esto no se parecía igual a esto. Sí, pero ¿cuál sería el extraño de la ecuación? ¿Vieron que salen soluciones extrañas? Claro, Ahí podemos notarlo, porque esto al resolverlo nos va a quedar, se va este con este, y nos va a quedar aquí al final, ¿no? Reduciendo esto nos va a quedar 7 más este pasa acá, se va aquí, nos va a quedar exactamente así, ¿no? Quedaría 14x igual a 42, ¿no es cierto? Porque este pasa a restar, 49 menos 7 nos da 42. Entonces, ¿cuánto valdría aquí el valor de x, chicos? ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Cuánto valdría 3, no? ¿Sí? Entonces, miren, estas soluciones, usted van a encontrar lo extraño. Profe, acá lo, tuve que sacar el radical y el, para elevarlo al cuadrado, pero noté que aquí ambos términos son casi parecidos. Podría dudar en el examen, podría tachar, tachar y sacar mal. Entonces, por lo tanto, el valor que admite aquí sería que X igual a 3. Pero la pregunta es, ¿Cumplirá X dentro de la ecuación? ¿Cumplirá? Entonces, a ver, chicos, miren, van a hacer una cosa, van a agarrar y van a hacer ustedes, porque todas las ecuaciones las tienen que verificar ustedes que sean Miren, cuál es los extraño de la solución? Aquí lo voy a poner aparte. ¿eh? Y entonces van a hacerlo para que ustedes siempre ya, ya se acostumbren a, a hacer este tipo de trabajo así. ¿miren? Aquí en álgebra, lo bonito del álgebra es que tú puedes calcular y puedes verificar. Miren. ¿Miren? Entonces tú ahora si reemplazas, ¿no? Profe, se dirá, como usted dice, a ver, vamos a ver cuál es lo extraño. ¿no? Tú dices, x cuadrado más 7 esto es igual a X menos 7, ¿no? Me tendría que cumplir, ¿cierto? ¿sí? ¿no, chicos? Entonces, mira, aquí tú primero agarras y dices lo siguiente, ¿no? Si esto realmente me cumple, entonces yo tendría que admitir que X, que vale ¿cuánto? Vale 3, lo reemplazo y digo, 3 al cuadrado, ¿cuánto es, chicos? 9. 9 más 7, ¿cuánto es? 9. ¿Ah? 16. 16. Ya. Ahora, supuestamente es igualdad me debe dar con esa igualdad lo mismo, ¿sí o no? Acá es 3 menos 7. ¿Cuánto es 3 menos 7? ¿Menos? menos 4. 4. Ahora, acá sale la cuadrada de 16, sale 4. Y acá viene el extraño, mira. Acá sale 4 y acá sale menos 4. ¿Te dieron cuenta? Entonces, ¿este con qué caso lo determinaría? Con el caso de acá. Que es una ecuación extraña. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces puede introducir soluciones extrañas. ¿Cuáles serían las soluciones extrañas? Que aquí al igualarlo sale 4 y se iguala y sale menos 4. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿cumple o no cumple? Esa es la pregunta. ¿Cumple o no cumple? Tú dirías, no, profe, no cumple. Profe. Claro, no cumple. Y al no cumplir, entonces podríamos decir que esta solución no sería... No tendría valor, porque no cumple. No cumple que tres. No cumple, ¿no? Vamos a poner acá, no cumple. Porque se entiende que esta es una solución extraña. ¿Correcto? Entonces, en la pregunta del examen te podrían poner, ¿tiene solución o no tiene solución? ¿Qué dirían ustedes? A ver sus comentarios, chicos. ¿Tiene o no tiene solución? No tiene solución, pues porque no cumple la ecuación. No. No, igual, no es igual a la ecuación. Recuerden que en la ecuación... Debemos buscar que cumpla la igual, la igualdad, ¿Sí o no? Por ahí dice no, no se cumple. Igualdad. Muy bien, entonces toda ecuación tiene que ser antes verifi verificada, ¿Correcto? Para que cumpla, ¿Correcto? Tómale ahí una, una notita. Muy bien, entonces podemos decir al final que X y igual a menos 3 es una solución extraña y la ecuación sería incomp incompatible, ¿No? Respuesta sería incompatible. incompatible incompatible. ¿Y qué sería una incompatible? Son aquellas que no tienen solución, ¿correcto? Tú en el examen vas a contestar, si verificas que no, no es una solución extraña, no tiene solución de frente a marcas incompatible, porque no tiene solución, ¿correcto? Muy bien, yo creo que con estos casos que ves aquí, ya puedes tú a, este, resolver cualquier problema que se presente de ecuación de primer grado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna, ¿Alguna consulta ahí, chicos? Para ver las ecuaciones ahora de, de primer grado, también llamadas lineales. ¿Sí? Ninguna pregunta, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Le tomaron, tomaron captura? Tomen una captura de foto para pasar a la siguiente hoja. ¿Ya? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente hojita. Para ver esta parte de los ejercicios, ¿ya? Muy bien, miren. Ahí está. Ahora vamos a ver ecuaciones de primer grado. ¿Correcto? Vamos a poner aquí, a seguir viendo las ecuaciones de primer grado. Tendrá que letra rojita, ¿ya? Vamos a ver ahora las ecuaciones. Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado. O también llamados lineales, ¿correcto? También conocidas con el nombre de lineal. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner aquí, ¿ya? ¿eh? O también conocidas como lineales, porque son de una sola incógnita. Con, so, con una sola incógnita, ¿correcto? Incógnita. ¿Sí? Hay una pregunta que hicieron una vez. Dicen, ¿las ecuaciones de primer grado son lineales? O vas a contestar ahora que sí. ¿Correcto? Porque las ecuaciones de primer grado son lineales y con una es una incógnita. Luego vamos a ver en las raíces cómo se desarrollan y van a ver ustedes con gráficos por qué se representa dentro de la parte lineal. ¿Correcto? Las ecuaciones son lineales con una incógnita. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de solución. Vamos a verificarlo aquí, ya ¿eh? Vamos a poner aquí. Habíamos dicho hace un momento, ¿correcto? Habíamos visto hace un momento que las ecuaciones tienen esta forma. AX más B. Igual cero. Pero esto de aquí, yo a la hora de reemplazar, lo voy a decir, a x sería igual a menos A menos B. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿X cuánto sería, chicos? Sería menos B entre, entre A, ¿sí o no? ¿Correcto? Menos B entre A, ¿sí o no? ¿Sí? Mire, profe, pero ahí resulta que usted lo divide y te sale que las constantes de las variables x es menos b entre a. Claro. Y esta formulita va es la que vamos a usar. Muy bien. Entonces, miren, ahí al resolver la ecuación, eh, la ecuación de primer grado con incógnita, podemos tran, eh, transformarlo, por ejemplo, y todos los términos que lo contienen una incógnita pasan a ser los miembros de una ecuación. Por ejemplo, voy a pedirles aquí a ustedes resolver, vamos a poder aquí, miren, vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Resolver resolver la siguiente ecuación, ¿ya? Resolver la ecuación. Mira, usted ustedes le van a poner así. Resolver la ecuación. Ecuación. Resolver la ecuación. ¿Ya? Y aquí les voy a poner una ecuación, ¿ya? Mire. A ver, ¿qué ecuación les pongo ya? Voy a ponerles esta, ¿ya? AX. AX. Ya. AX eh, más B cuadrado. ¿Correcto? Y esto que sea es igual a A cuadrado más BX. Y aquí voy a poner para que salga es el dato. Igual exacto. A cero, bro. Claro, voy a poner para que el dato exacto que A es diferente de B. ¿Correcto? Voy a poner aquí. Ahora, ¿cómo resolveríamos, por ejemplo, este tipo de ecuación? Miren, por, vamos a hacer una cosa. Miren, vamos a agarrar el AX. ¿Y voy a juntarlo con quién? Con el bx, ¿ya? Con el bx, profe. Ajá, a x lo paso a restar con bx. ¿Correcto? Y acá me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado, ¿sí o no? Acá factorizo sí, x y me queda ¿qué? A menos b, ¿sí o no? ¿Correcto? Esto por binomio de Newton saldría a más b... Sí, por a menos b, mire. ¿Correcto? Eleva al cuadrado. Muy bien. ¿Y acá se van? Ah, no. Me queda que x es igual a a más b, ¿sí o no? ¿Correcto? Me queda que x es igual a, a más b, ¿sí o no? ¿Correcto? A ver, ¿todo está bien? Sí, ¿no? Muy bien. Ahí me queda que x, entonces dividiendo esto de aquí, se van. Y me queda que X es igual a menos B. A más B, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá verificamos que dice sí. que a es, a es diferente de B. Entonces sí sale, mira, diferente de B. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, a quedarme esto, ¿no es cierto? Acá lo igualo y digo que A, ¿qué sería? Diferente de B, ¿no? Para que esto lo haga de sumarse. Y B dice que es diferente de qué. ¿Y B qué sería? no De A. Acá sería B, sería igual, porque, mira, si este es diferente de B, dice, entonces tendría que ser otro número. Entonces, acá decimos que B es igual a X, ¿no es cierto? No, acá, sí, está bien, diferente de B. Está bien, está bien. Que claramente dice, ¿no? A sería diferente de B. Y acá, ¿qué valores podría tomar X? ah profe, acá tomaría todos los valores que sean de la suma de A más B. ¿Sí o no? X tomaría todos los valores que dan de A más B. Entonces, miren... Acá hacemos una cosa, acá decimos lo siguiente, decimos que A, correcto, A eh, por A más B, correcto, resolviendo aquí la ecuación, eh, más B cuadrado, solamente acá estoy poniendo como ejemplo, más B cuadrado, ¿cierto? Más B cuadrado, esto va a ser igual, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, ¿ya? Este es otro ejemplo, ¿ya? A cuadrado más B por A más B. Vamos a ver qué sale aquí, ¿eh? En esta resolución de este ejercicio. Miren, acá por ejemplo forman una identidad. ¿Quién sería la identidad aquí? A, ah, profe, acá sería eh, A cuadrado y A por B, ¿sí o no? Mira, porque acá multiplicarlo sería A cuadrado más A por B sería A por B, ¿no? Y acá sería más B cuadrado, mira. Ahora notas que aquí hay una, hay un, y acá al otro lado saldría a cuadrado más a por b y más b cuadrados. Profesor, aquí las identidades son iguales, sí, mira. Iguales, iguales. Estamos formando una igualdad. Ahora, mira, verifica acá. Se verifica acá que aquí hay una identidad. Esto se llama una identidad. Donde a la hora de multiplicarse, todos son iguales. ¿Correcto? Entonces, en esta identidad, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir lo siguiente. Que todo valor de X que tome va a ser menos B sobre A. ¿Por qué menos B sobre A? Porque de aquí va a satisfacer la ecuación que es lineal, que sería AX más B igual a 0. Entonces, estos términos que tomen, a la hora de eso de pasarlo a restar, me daría esto. Entonces, esto vendría a ser la raíz de quién? De la ecuación de primer de primer grado. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, ¿dónde? Por ejemplo, aquí podemos admitir que si A es igual a cero, o B es igual a cero, ¿esta ecuación cómo sería? ¿Determinada o indeterminada? Indeterminada, ¿sí o no? Una ecuación indeterminada, porque podría admitir varias soluciones. Ahora, si la ecuación es, es incompatible, podemos decirte de que A es igual a cero, o B diferente de cero. Si una ecuación es, es una ecuación eh, determinada, porque acá hemos visto que es indeterminada, una ecuación determinada, podemos decir de que A es diferente de cero y B es diferente de cero. Eso lo hemos visto, están en la PPT también. Entonces vamos a ver ahorita el sistema de ecuaciones lineales cómo se dan. ¿Correcto? Muy bien. Eso con respecto al desarrollo de esta ecuación, ¿ah? ¿eh? Para que ustedes saquen su conclusión porque sale la raíz. Estamos demostrando aquí. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir a la otra hoja. Vamos a ir a la otra hojita. Solamente pequeñas demostraciones, ¿ya chicos? Para que vean cómo sale. Miren. Y acá vamos a agarrar ya y vamos a entrar al sistema de ecuaciones. ¿Cómo avanzamos rapidito? Vamos a ver ahora el sistema de ecuaciones. sistema de ecuaciones. Profesor, ¿hay sistema de ecuaciones? Sí, ustedes han escuchado, eh, en el caso de una lineal, ya sistema de ecuaciones lineales, voy a ponerle. ¿eh? Existe en el sistema de ecuaciones lineales, claro, con dos incógnitas. Voy a poner aquí con dos incógnitas. Incógnitas. Si digo con dos incógnitas, ¿qué quiere decir? ¿Que las la variables es que toman, ¿quiénes son? ¿X y S o no, chicos? Cuando digo dos incógnitas, entiende esa parte? Por ejemplo, voy a poner qué forma tendría. Tendría la forma siguiente. Acá la escuchen bien para que la vean. Miren. Sería A1 por X más B1 por Y. Y esto sería igual a C1. El otro sería A2 por X más B2 por Y. Y esto sería igual a B2. ¿Correcto? Entonces, miren, aquí estoy admitiendo... Perdón, C2. Aquí estoy admitiendo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Correcto? Aquí están, mira, la variable X y la variable Y. Esto vendría a ser mi primera relación de la ecuación y esto mi segunda relación de la ecuación. ¿Correcto? Entonces, miren, vamos a poner aquí un ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo... ¿Qué me dirían ustedes si yo le pusiera esta solución del sistema? Miren. Vamos a poner aquí un ejemplo. Miren. Profesor, vamos a ver el método de igualación. Mira. Está en el método de igualación. Vamos a ver el método de igualación. ¿Sí? El método de igualación. ¿Ustedes han escuchado el método de igualación en el colegio? Sí, se, ah. se igualan los dos. Claro. Los, Entonces, mire, las dos ecuaciones para poder eliminar una y hallar algún valor y después reemplazar y hallar el otro valor. Claro, así es. mira Por ejemplo, acá voy a poner 2x menos y igual a 4 y x más 2y igual a menos 3. ¿Ya? Muy bien. Podría seguir con el método de igualación. Mira, voy a llamarle mi primera relación y esto voy a llamarle mi segunda rela relación. Muy bien, pero ¿esto cómo lo desarrollamos? Muy bien, ¿cómo lo desarrollarían esto en el método de igualación? ¿Qué dirían ustedes? A ver. Allá, profe, primero igualamos el primero, ¿no? Sacamos, decimos 2X menos Y igual 4. 2X saldría igual a cuánto? A 4 más Y, ¿no? ¿Correcto? En el método de igualación. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿X cuánto valdría? Y más 4 sobre 2, ¿no? Por el método de igualación. Ya tenemos aquí el valor de X. Ahora, este valor de X, ¿dónde lo reemplazo, chicos? Acá, ¿no? Profe, en el 2, sí. En 2 reemplazamos. Y decimos, ¿X cuánto vale? Y más 4. Sobre 2. Más 2Y, ¿sí o no, chicos? Y esto sería igual a menos... A menos 3. Ahora sí, resuélvanlo. ¿Cuánto sale? Vamos a pasarlo aquí para resolverlo, ¿ya? Acá está. Sería... Este, sacándole el mínimo con múltiplo, sería 2, ¿cierto? 2 entre 2, 1, ¿no? Por y más 4, y más 4, ¿correcto? Y acá sería más 2y, ¿no? Más 2y, igual menos 3, ¿correcto? Entonces, este pasa a multiplicar y diríamos 2y más y, sería 3y, ¿no, chicos? 3y más 4, y esto sería igual a... 2 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 6, ¿no? Menos 6. Muy bien. Esto pasa... Esto pasa para allá... Menos 6, menos 4. ¿Cuánto sería menos 6, menos 4? Menos 10, ¿no? Menos 10. Ajá, menos 10. Hemos hecho bien, a ver, hemos multiplicado bien, ¿no? Y, a ver, y más 4, sí está bien, ¿no? 2 entre 1, a ver, a ver para ver si hemos hecho algo mal, a ver, vamos a ver acá ya. Me pasó creo un dato, ¿no? Avisen, chicos, ¿ah? ¿eh? Vamos a ver, ¿ya? Multiplicado bien, a ver. 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. Acá sería y más 4, ¿no? Ya. 2 entre 1, 2. Por 2, 4y. ¿No es cierto? Ya, 4y. Y acá sería igual a menos 3, menos ¿no es cierto? Y acá sería 4y más 10, sería 5y, ¿no? Ahora sí, ¿no? 5y más 4. Acá sí. sería 2 por 3, sería igual a menos 6. Verifiquen, ¿ah? ¿eh? Ya, acá sería 5y, y este pasa a, suma, a restar, si se suma con este, sería menos 10, ¿está bien? Por lo tanto, ¿y cuánto vale? Menos 10 entre 5. ¿Cuánto sería menos 10 entre 5? 2, ¿no es cierto? Menos 2, ¿no? Sí. Muy bien. Claro, menos 2, profesor. Claro, menos 2. Entonces, ¿cuáles son los valores de, de que, que toma? Y vale menos 2, y acá sacamos el valor de x. ¿X valdría? Se reemplaza aquí el valor de lleno. Sería menos 2 más 4 entre, entre 2. ¿Cuánto vale el valor de X? Acá quedaría 2 entre 2. ¿Cuánto es? 1. Igual a 1. La respuesta sería que X vale 1 y lleva vale menos. 1 Claro, que X vale 1 y llévale 1. Claro, así es. Entonces ahí tenemos por método. ¿Qué método? De igual a, de igualación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Todo bien, ¿no? Vamos a ver ahora por el método de, por el método de sustitución, ¿ya? Hay varios métodos. El método de sustitución, el método de reducción y el método de igual a, de igualación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿ya? A ver. Me deja de compartir. Vamos a ver un ejemplo aquí práctico, ¿ya? Y acá se entra ya la habilidad del alumno. Profe, uno de sus alumnos no puede ingresar, está que escribe en el chat. Eh, a ver, dile que ingrese para dejarlo pasar de una vez. Yo le invité, pero tampoco dice que no se puede. Ah, Ned, creo que no puede entrar, ¿no? La voy a mandarle nuevo, ¿ya? ¿eh? Bueno, ¿En, no. ¿En qué grupo está? ¿En la mañana o en la noche? En la noche. Eh, eh, ahí lo estoy mandando, a ver, el... entra, lo voy a decir, ya. ¿eh? De repente su internet se le habrá gastado. A ver, trata de ver, de ver la forma como ingresa, ¿ya? Dile que estamos aquí, ¿ya? Muy bien. Vamos a, ver, a, a hacer el primer ejercicio, ¿ya chicos? ¿Listos para el primer ejercicio? Ya. Prepárense porque aquí vamos a empezar ya con los ejercicios dinámicos, ¿ya? Vamos a hacer el primer ejercicio. Ejercicio. Ejercicio 1. Ya que vienen los ejercicios de tipo beca 18, ¿ya? Menos 3. ¿Correcto? 2X más 7. Y acá les voy a dar un tiempo para que lo respondan, ¿ya? 2X más 7 más. Vayan resolviendo mientras voy haciendo. Más menos 5X. ¿Correcto? Más 6. ¿Ya? Eh, menos 8. Eh, menos 8. 1 menos 2X. Ah, se macheté Menos 2X. Ya. Eh, menos X. Menos 3. Y esto igual a 0. ¿Está bien? Muy bien. A ver, chicos, ¿qué sale? ¿Cuánto salió? Menos 8 por no menos 2x, ya. Ahí está. ¿Cuánto sale? A ver, chicos. Le doy tiempito para que lo resuelvan. Lo resolvemos juntos. Vamos a resolverlo juntos, ¿ya? Multiplicamos primero este por este, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla? A ver, para los alumnos que de repente no tienen experiencia resolviendo estos ejercicios. Miren, lo primero que tú tienes que hacer es multiplicar esto con esto. El 3, miren. El 3 con el menos 2. Y luego aquí multiplicas. Luego el, menos el 3 con 7. Entonces, miren, menos 3 por 2X, ¿cuánto es? Sería menos 6X, ¿sí? O no? Menos 6. Muy bien. Menos 3 por 7, ¿cuánto sería? Menos 21. Menos 21. Muy bien. Si valoras el ejercicio, lo tienes que volver a hacer de nuevo. Acá tiene, mira, más. Más por menos, ¿qué viene a ser? Menos, mira. Sigue la secuencia. Menos. Menos, menos 5X, ¿sí o no? Más por más, más, más 6. Profe, ¿ahí estamos bien? Sí, mira. Ahora sigue el menos ocho, mira. ¿Menos ocho por 1, Menos 8. Menos ocho. Menos por menos, más. Ah, su sí, profe, ¿ahí estamos vivos? Sí. Ahora mira, menos, ah, pero acá hay un dato que te faltó. Profe, ¿cuál fue? Para que salga el ejercicio. Profe, primero hay que resolver lo que está en el paréntesis. Lo que está en el paréntesis, claro. Eso es lo primero que tienes que hacer, mira. No, ya se cometió el error, mira. Hemos multiplicado y ahí nos saldría el ejercicio. Entonces, mira, vamos a agarrar, eso lo hace esa parte, mira. 1 menos 2x. Y acá dice que estaba multiplicando a x menos 3, ¿no? Ah, no, no, no, no dice que está multiplicando, dice que este es negativo. Vamos a ponerlo todo normal, ¿ya? Pensé que estaba multiplicando. Entonces acá sí. ¿Y si de frente agarra menos 8 por menos 2x. No, mira, acá por ejemplo, acá sí, porque acá está el signo negativo, mira. Menos 8 por menos 1 sería menos 8. Menos por menos más. 2 por 8, 16X, ¿no? Uh -huh. ya, y ahí acá sería menos por más, menos X. Y menos por menos más. Acá sería más 3. ¿Correcto? Ahora sí resolvemos todo. Primero aquí agrupa todas las X. Siempre te aconsejo. Que agrupes todas Pero, las sor, X. ¿Por qué más B ahí después del oh, 6 es del, 5, del 5X? ¿Dónde, dónde? Ah, mira, porque menos 8. Y 8 por 2, 16 pero acá sería menos por menos más 16x, y acá b es 6. menos x, ¿dónde ah? ¿dónde dice 6? Eso, no es, ¿Eso es 5x más 6 o 5x más b? No, 5x más 6 menos 5x más 6 ajá a ver, no me confundan <ríe> ya Ya, feber. vamos a agrupar todas las x, ¿ya? voy a agrupar esta X, esta X, esta X, ya, mira, acá tenemos menos 6X, menos 5X, ¿cuánto es chicos? Menos 11X, ¿no? Acá tenemos menos 11X. Muy bien. Menos 11X, mira. Menos esta X, ¿cuánto saldría? Menos 12X, ¿no? Ya tenemos menos 2 x ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Estamos vivos? sí. Muy bien. Ahora, ¿qué más nos queda? Más 16X, ¿no? Ya. Ya lo borré esto, mira. Ya. Seguimos, seguimos, seguimos con vida. Esto es igual a cero, ¿recuerda? Ahora seguimos con todos de acá. Los números. Las variables. Mira. Menos 21, menos 8, ¿cuánto es? Menos 29, ¿sí o no? Menos 29, ¿sí o no? Menos 29. ¿Está bien? ¿Qué más falta? 6 más 3, ¿cuánto es? 9, ¿sí o no? 9. Más 9, ¿sí o no? Ah, su profecía, sí, así sale, mira ahí. Muy bien, acá sería menos 12X más, más 16X, ¿cuánto es? Más 4X, ¿sí o no? ¿Correcto? No sería... Me... Ah. No, porque se coloca el signo del mayor y signos diferentes se restan. Acá sería menos 29 más 9, ¿cuánto es? Menos 20, ¿sí o no? Y esto igual a 0. Ah, claro, ¿no sí está pero saliendo. No. Sí está saliendo, mira. 4X igual sería, este pasa a sumar y sale 20. Por lo tanto, ¿X cuánto vale? 20 Cinco. entre 4 5, profesor. sería igual a X5. Mira. Y acá nuestro amigo Iti nos dice, salió la respuesta. Y la respuesta del valor de X es igual a 5. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Entonces la clave sería... La clave D, ¿no? Que nos sale aquí. ¿Ya? Voy a dejarles aquí un ejercicio mientras vamos en el entretiempo. Y si se acaba el zoom, ya vamos a hacer otro, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Vamos al ejercicio 2 acá para que practiquen ustedes, ¿ya? Acá viene lo, el siguiente ejercicio. ¿Listos? ¿Me avisan? ¿Listos, listos? Muy bien. Resolver. Resolver. El siguiente ejercicio. Vamos a colocar aquí. ¿Ya? X menos. X menos. Paréntesis. 5 menos X. 5 menos X. Eh, esto es igual. A 3 menos. Lo voy a poner aquí. ¿Ya? 3 menos. 3 aquí. 3 menos. No está. Ya está, ya me salí volando. Tres menos. Eh, es que voy lo, a abrir como que sí. lo vamos a hacer con, con palitos de, de esto. Menos, Entonces eh, va a ser muy grande. Una lata grande. Normal. Entonces está bien una bueno, lata grande. Chicos, pequeña. el audio. Ya, voy a poner aquí las claves ¿ya? Clave A. tengan así cuál es la clave, ¿ya? Clave A, cinco medios. Clave B. Clave B0. Eh, clave C. Y si tiene algún grupo me podría agregar. Dice, clave C4. Eh, clave D, clave D5. Y clave E 7. Muy bien. A usted me dice. Ah, sin mala cápita. La clave la clave D sería eh, deter, indeterminado y la clave E sería incompatible, dice aquí, ¿no? Incompatible. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? Otra. Ahí lo pueden resolver, ¿ya? Miren, mientras creo el otro zoom, este, para hacer este ejercicio, vayan resolviendo, le tomé una captura de foto. Hay nuestra delegada para que lo comparta el grupo. Voy a crear otro, otro Zoom, ¿ya? Para hacerlo todos juntos, ¿ya, chicos? Uh -huh. ¡Ah! Ya salió la respuesta. Marixa dice incompatible. Sí, la respuesta es incompatible. ¿Sí? ¿A todos les salió, chicos? No, no es incompatible. No, no es incompatible. Es indeterminado. Pero pregunta por qué. Indeterminado la respuesta. La respuesta es indeterminada, pero alguien me dice por qué indeterminado. La clave sale indeterminada. A ver. <tose> Incompatible no es. Determinada. ¿Qué significa indeterminado? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un momento? ¿Cuándo usó una ecuación indeterminada? <tose> <tose> ¡Ay, <Ya> lo siento! <tose> Yeah, pues no, no, no, ahí no un número ilimitado de soluciones. O sea, aquí la, el valor de x que te debe admitir un número ilimitado de soluciones. Por eso se llama indeterminado. Vamos a resolverlo juntos, ¿ya? X, acá sería menos 5, más x, y acá sería 3. Menos por menos, más, ¿no, chicos? Más 2X. Y acá sería menos 8, ¿sí? Menos 8, ¿no es cierto? Ya, acá sería... X más X, ¿cuánto es? 2X, ¿no? 5. Igual a... Menos 5, ¿no? Más 2X. Ya. ¿Quién se va? Y acá sería menos 5 igual a... Menos 5. La pregunta es: ¿qué, ¿Cuántas, qué sería esto? Pues, este, det, ¿Indeterminado o determinado? A ver, ¿qué sería ahí la respuesta? A ver, por ahí. Indeterminado, profe. Dice: el audio se apaga, dice. A ver. ¿Se escucha el audio, chicos? Mira, acá el ejercicio que tengo, aquí en la número 2. La respuesta dice que es indeterminada. ¿A dónde está? Eh, el ejercicio número de la unidad 11. Vamos a ver acá. La número, el ejercicio número 2, ¿no? Dice: 2 es la D. Que viene a ser indeterminado. Pero indeterminados son aquellos que tienen un número ilimitado de soluciones, claro. Acá tiene 5 y acá tiene menos 5. Limita, acá pero... Hemos, pero acá se igualó la ecuación que son iguales. Entonces quiere decir que cualquier solución que tú admitas aquí te va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces es una determinada porque los valores que tú admitas aquí podrían dar infinitas soluciones. Mira. Acá y acá. ¿Se dan cuenta? Y van a salir siempre menos 5. Puedes darle diferentes valores acá. Entonces por eso es que se considera esto un indeterminado. Admite infinitas soluciones. Por eso indeterminado. Sí. Coloquen ahí indeterminado. ¿Ya? Muy bien, todas estas cositas tienen que darse cuenta a la hora de resolver los problemas, ¿correcto? No solamente en dos variables, sino puede pasar en una variable también que admita este, en diferentes soluciones indeterminadas. ¿Ya? Chicos, son las 7 y 55. Vamos a aprovechar y mirar el break, ¿ya? Break de 20 minutos y volvemos a las 8 y 20. ¿Ya? Para continuar con la segunda parte. Vamos al break, ¿ya? Yo creo que voy a Gracias. Sí, regresamos entonces 8 y 20 ya. Listo, chicos. Nos vemos. Regresamos 8 y 20 ya. Muy bien. Ahí creo otro zoom ya. Muy bien. Pero creo que no se vayan porque creo que aquí todavía está libre. Ah, no, hay tiempo restante, sí, dos vale. minutos. Ya. Igual vayamos a me un Mejor un, profe, para que dure creo... más. Sí, si es, que, si es que se ingresan, vuelven a entrar de nuevo ya. Muy bien. Entonces voy a quedar a cerrar para volver a, después del break. ¿Ya chicos?